Y bueno chicos, estoy a puntito de empezar directo, pero vamos con el Panaduxon para ver cómo lo hace. Y vamos a ver si entra el clan. Vale, perfecto. No ha hecho un poco tip. Hostia, me está rayando. No está haciendo pro -tips, eh. No está haciendo nada de pro -tips. Me está rayando un poco, pero bueno. Sigue, perfecto. Ay, los pro -tips, los pro -tips. Si sube, bueno, a lo mejor le puedo llegar a... Nah, este tío no sabe hacer pro -tips. O sea... Sinceramente no ha he hecho ningún pro -tip, tío. Salta, perfecto. Se choca. Madre mía, ni un pogotip, o sea, ni un pogotip se choca otra vez. Pues sinceramente un 10 de 10, buenísimo.